En este vídeo vamos a demostrar otras propiedades de las sucesiones de números reales. En concreto, vamos a demostrar que si U es una sucesión de números reales que tiene un punto de acumulación A y la sucesión es convergente y tiene límite B, entonces A y B tienen que ser iguales. Bien, antes de empezar con la demostración, vamos a recordar el contexto que llevamos, pues ya se van acumulando muchos resultados, tanto la definición de puntos de acumulación como la definición de límites como algunos teoremas que hemos demostrado anteriormente y que vamos a utilizar. Bien, en primer lugar importamos la teoría de los números reales y <coughs> usamos, introducimos como variable u una variable... ...para las sucesiones de números reales... hay y b, variables implícitas sobre números reales... ...x y, y variables explícitas sobre números reales... ...y phi, una variable para funciones de n en n... ...que vamos a utilizar para representar... ...las funciones de extracción de las subsucesiones. Y usaremos la notación de barra vertical para el valor absoluto, la definición habitual de límites de, de sucesiones y algunos resultados para demostrar que un número es igual a cero si, para, si su valor absoluto se puede hacer tan pequeño como se quiera, que dos números x e y son iguales, si la el valor absoluto de la diferencia se puede hacer tan pequeño como se quiera y ese resultado lo, lo usamos para demostrar que el límite de una sucesión es único. Bueno, la función de extracción es una función creciente y hemos demostrado que crece más rápido que la función identidad y que siempre... Eh, se puede elegir, eh, bueno, simplemente, si no, la otra propiedad no la misma Un punto de acumulación no es más que el límite de una subsucesión, es decir, A es un punto de acumulación si existe una función de extracción, de manera que la subsucesión U compuesta con F, que es la subsucesión de U, eh, mediante la función de extracción φ, eh, tiene como límite a. Y hemos demostrado que si la sucesión es convergente con límite a, cualquier subsucesión, cualquiera que sea φ, cualquier subsucesión también tiene como límite a. Bueno, pues todos esos son los resultados que vamos a utilizar. Y con esos resultados, la demostración del lema es muy simple. Vamos a verlo. Bien, eh, voy a poner... Que se vea, tenemos que demostrar que A es igual a B. ¿Por dónde empezamos? Bien, vamos a empezar fijándonos en que A es un punto de acumulación. Vamos a expandir la definición, aunque no es necesario para que se vea claro que la hemos recordado anteriormente, que, es un punto, que sea un punto de acumulación, quiere decir que existe una función de, de extracción, de manera que el límite de la sucesión es Bueno, como esta es una fórmula existencial, podemos, extraer, eh, vamos, podemos eliminar el, el existencial introduciendo una variable. Como el cuerpo es una conjunción, pues también podemos, en lugar de una hipótesis, pues podemos sacar dos hipótesis. Una para la primera parte, que fi es una función de extracción, y otra para la segunda parte, que el límite es A. Y eso lo hacemos con la táctica RK. Caso recursivo. Sobre HA y fi va la variable, H 1 la primera condición, H fi2 la segunda, y estamos utilizando el constructor anónimo, es decir, los paréntesis con ángulo. Bueno, lo hacemos y veremos que nos cambia el HA en phi, h phi1, h 2 Lo de haber usado la, eh, la expansión de punto de acumulación era para, para ayudar a explicarlo, pero no es necesario. Es decir, esto lo puedo perfectamente... Dejar comentado y ya lo tenemos igual. Bien, pues como <coughs> no, como phi es una función de extracción y el límite fe, utilizando el teorema que vimos antes, si la sucesión tiene un límite y usa una función de extracción, pues entonces el límite de la sucesión es igual que el límite de la sucesión. ¿Quiénes son las hipótesis que tengo que usar? ¿Quién me va a decir que el límite de la sucesión es B? Eso es HB. Lo tengo aquí HB. ¿Quién me garantiza que si es una función de extracción? Esa es la hipótesis h phi 1 Bueno, pues usando HB y phi 1 pues obtenemos que el límite de U compuesto con φ es B. Ya lo tengo aquí. Ya lo tengo demostrado. Y le, esta propiedad la hemos llamado H phi 3, el límite de U compuesto con phi es B. Bueno, para demostrar que no son iguales, lo único que tengo que utilizar es otro de los lemas que vimos antes, que el límite es único. Aquí tengo que el límite de U compuesto con phi es A, el de U compuesto con phi es B. Bueno, pues entonces, por la unicidad del límite, A es igual a bien. bien, como dije, la demostración es muy simple. Lo que pasa es que ya vamos acumulando resultados. Así que conforme vamos avanzando, bueno, pues muchas de las cosas que ya hemos hecho las vamos a ir reutilizando. Bueno, esta demostración la podemos simplificar. Vamos a empezar el proceso de simplificación. H f 3 en realidad es límite de su sucesión Hb 1 Luego, en lugar de H f 3 puedo poner el límite. Y todas estas dos líneas que me, que me estaban explicando, bueno, pues ya eso lo he quitado. Ya la tenemos entonces. Y esta segunda demostración, a su vez, también la puedo simplificar porque aquí en realidad ¿qué estoy haciendo lo que estoy haciendo es eliminación del existe que hay en ha y en esa eliminación del existe bueno pues introduzco el eh, lambda eh, bueno, introduzco la variable free y la hipótesis h phi h phi eh, h phi es que es la conjunción por tanto, aquí que necesitaba la segunda parte. Bueno, pues eso es hfi.do. O si queréis, Hfi. La parte de la derecha. Hfi, eh, eh, a ver, control C, control R. No, no me deja. Hfi. Bueno, y.. Aquí tenía límite de la sucesión, hb, y, el, y la primera parte de hfi. hfi es, la primera parte de hfi es que, eh, aquí lo tengo, vamos a ver, que phi es una función de extracción. ¿Veis que esta tercera demostración es una demostración puramente funcional? Solo son las funciones y el lambda. Bueno, y ahora vamos a ver una demostración declarativa bien, ¿cómo lo vamos a hacer? pues bueno, mira que aunque sea declarativa sí, estamos habituados es fácil de ver ¿cuál es el núcleo de la demostración? eliminar la existencia que hay en ingachar y una vez que lo vamos a eliminar a ver, pongo aquí para que se vea bueno, pues me dice tienes que coger una función de n en n es lo que le llaman phi, en lugar del A1, suponer que es una función de extracción y que el límite de la subsucesión es A, y con eso hay que demostrar que A es igual a B. Bueno, y en el primer paso, ¿qué es lo que he hecho? Bueno, pues de aquí hemos demostrado que el límite de la subsucesión U compuesto con fi eh, es B, Exactamente, la única cosa, es como aquí no lo he puesto, bueno, pues otra vez lo mismo. El h phi 1, ¿quién es? Pues que phi es una función de extracción. Y esto es, después, demostrar que son iguales por unicidad, y como ya he demostrado por unicidad, el h phi 2, el h phi 2 mm -hmm. dice que el límite de la sucesión, su, sucesión es a, y el h phi prima, Dice que el límite de la sucesión es B. Luego, si los dos son iguales, si la sucesión tiene el límite A y tiene el límite B, pues entonces A y B son iguales. Y con eso termina el este vídeo. Eso es todo por ahora.